¡Sal inmediatamente del baño! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Oh, Moose! ¡Mi tierna hermanita Moose! ¿Por qué no me dijiste que te uniste a las cotorras? Yo. <risas> uh, uh, uh, uh. Espero que las adores tanto como yo. Ser una cotorra significó todo para mí, porque ayudó a formar a la joven mujer confiada que ahora soy. Aún no estoy dentro oficialmente. Ah, sí. Los requisitos de anidar, memorizar el juramento, firmar la responsiva por heridas personales, encontrar una cotora patrocinadora que se haya graduado con la obtención de todos los listones del mérito. Pepi, ¿podría ser mi patrón? ¿Yo? ¡Oh, Moose! ¡Me encantaría! Genial. Bien. Tengo que firmar la responsiva. Lo siento, pero temo que no eres candidata para patrocinar a Mus como candidata a las cotorras. ¿Te falta un listón, Pebran? Es imposible. Estoy segura de que gané todos los listones. Bueno, nuestro registro muestra que nunca terminaste el rally de las cotorras para ganar el último listón. ¿Qué pasó, Pepe? Carrera es Patatas gratis, hoy único día. ¡Pero ese era el único día! En verdad lo sentimos, Pepperán. Pero sin este último listón, técnicamente no debimos permitir que te graduaras. Las cotorras tenían una administración descuidada en esa época, ¿verdad, señorita Nadine? ¡Vaya, vaya! ¡Esta debe ser la clase graduada más grande en la historia de las cotorras! Bueno, la señorita Nadine tiene un registro de todos los listones de mérito ganados. Estoy segura que ella estaría aquí si alguien no los tuviera todos. Hamburguesas gratis. ¡Pero ese era el único día! Tratan de decirme que... ¿Yo no soy una cotorra? No te preocupes. Puedo hacer que Constance Goldman me patrocine. ¡Fue una ¿Ah? mentira! Todos estos años estuve... ...usando mi tarjeta de descuento de las cotorras en pillos y borlas. Necesitamos que nos devuelvas esa tarjeta. Oh, odio hacer esto, pero no sería correcto que usaras el distintivo cotorra, ¿verdad? ¿Ah? ¡Mi imagen de Anidar! Ay, por favor, déjenme ser cotorra de nuevo. Déjenme ganar mi último listón. Ya han pasado cinco años. Si quieres ser una cotorra, tienes que empezar desde el principio como las otras novatas. ¿Hacerlo todo otra vez? Es una enorme cantidad de trabajo, Peperán. ¿Estás segura que quieres hacer eso otra vez? Bueno, es que ya no tiene siete años. ¿Crees que no lo sé? Uh, disculpe. ¿Tiene esto en una talla más grande? ¡Oh! Es la talla más grande que tenemos. ¡Quiero! Oh, ya. ¡Quiero hacerlo, Nikki. Además, me dará la oportunidad de acercarme más a mi pequeña hermana. ¿Vas a vender esos deliciosos enjambres de coco? Tomaré la orden ahora. ¿Qué quieres? Eh, ¡Enjambres de coco! ¡Enjambres de coco! ¡Quiero enjambres de coco! ¡Quiero enjambres de coco! No puedo creer que aún vendan esos productos de azúcar refinada y grasas saturadas que tapan las arterias y producen cavidades dentales. Voy a comprar cinco cajas. No, eh, creo que 500. Milo, son tres dólares por caja. Bueno, dame una. Y ahora, mientras las patrocinadoras colocan las plumas en la cabeza de sus novatas, por favor reciten conmigo el juramento cotorra. Nosotras, Nosotras las, cotorras las cotorras del Nido 33, 33. prometemos, prometemos en esforzarnos en hacer ah, amistades, ah, ah, ayudar a otros, ah, divertirnos, divertirnos, jugar con seguridad, con seguridad y prometemos ah, no volvernos comunistas. Tenemos que revisar esa cosa. Pío, Pío, felicidades. Oficialmente son novatas, Cotorra. ¡Bien! Le daré a Moose un tiempo para socializar. Ya sabes, sin la hermana mayor mirando sobre su hombro. ¿Mm -hmm? Bien, ya fue bastante tiempo. ¿Están listos para ganarse unos listones o qué? Manual de cotorras. Nudos. Soy Moose, ¿y tú? Soy Elki. Oh. <risas> Gracias. Ay, novatas haciendo amistad. Vaya, eso me hace recordar. ¿Aún están en el nudo de rizo? Acampar. ¿Debo intentarlo de nuevo? ¿Mm? Ay, no, está bastante bien. Excursionismo. ¡Adelante, novatas! Cuatro kilómetros más y el listón de excursionismo es nuestro. ¿Podemos ir más despacio? ¿Más? ¡Despacio! mus. ¿Te sientes eclipsada por tu hermana mayor otra vez? La única razón por la que puedo hacer todo mejor que tú es porque soy mayor y gané este listón antes. Sí, tú lo ganaste antes, pero para mí es la primera vez. Aún estamos aprendiendo todo y como la señorita Bernadette dijo, necesitamos tiempo para sentir el viento en nuestras alas. Si quieres sentir el viento, tendrás que ¡Ah! volar, niña comunidad La comunidad es una sensación agradable, ¿no es cierto? ¡Ay, grandiosa, grandiosa! Bueno, vamos, hay que darse prisa para volver a tiempo para que la señorita Bernadette autorice el listón del mérito. ¡Esa no es Vera! Apuesto a que necesita ayuda para cargar sus víveres. Moose, Vera vive a cuatro calles en la dirección opuesta donde la señorita Bernadette autoriza el listón. Y si ella no autoriza el listón, entonces no tendremos el listón. ¡Podremos tenerlo mañana! ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar a Vera! ¡Sí! ¡Hola, Vera! ¡Vera, Vera! ¡Venimos, venimos a, a hacer una obra y de joder, con contigo! Tus víveres? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya les dije que no quiero leer su literatura! Vamos, Pepi, será divertido. ¿Divertido? ¡Divertido es un chaleco lleno de listones! ¡Eso es divertido! ¡Espera! Peter, vuelve! ¡Tengo paletas de melón dulce! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ojalá la gente se diera cuenta de que el azúcar de la naturaleza sabe igual que esos infernales enjambres decadentes. ¿Enjambres? ¿Tienes mis enjambres de coco? <risa> ¡Ah, oye! ¡Estos no son enjambres de coco! ¡Ah, sí! Descontinuaron los enjambres, así que te enviaron los nuevos de vainilla dietéticos. ¿Qué? Lo siento, tengo que prepararme para el listón del rally. ¡Es el último! ¡El último! Estoy así de cerca de ser una cotorra y ya no hay modo de que ese listón se escape de mis dedos otra vez. ¿Descontinuados? ¿Recuerdas dónde puse mi viejo auto? Peperán, construiste esa cosa hace cinco años y ya entonces era un montón de basura. ¡Ay, dietéticos! No tiene que ganar ningún concurso de belleza mientras me lleve a través de la línea de meta. ¿De vainilla? La carrera es mañana. Espero que ambos vayan. ¿Y apoyar a la organización que convirtió mi espíritu en pequeñas migajas de enjambre? ¡Esto no se va a quedar así, Pepper! Esto no se va a quedar así, ¿oíste? Grasa mínima. ¡Ah! Lo único mínimo acerca de este dulce es la inteligencia del consumidor. Carrera de coches, silla. ¡Pongamos este espectáculo en el camino! En sus marcas, listas. ¡Devuelvan los ricos oh. en cambio de coco! ¡Devuelvan los ricos en cambio de coco! ¡Sí, Mayo conseguiré ricos, ese y ¡Nadie va a detenerme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pepi! Espera, ya sé lo que vas a decir. No debiste haber conducido este montón de basura, no es seguro. ¿Qué te pasa últimamente? Solo hablas de hacer amigos, ayudar a otros, divertirte o jugar seguro. Actúas como si ese fuera el juramento de las cotorras. Ah, uh, Pepi, sí lo es. Nosotras las cotorras del Nido 33 prometemos hacer amistades, ayudar a otros, divertirnos y jugar seguro. Ay, ¿y qué pretendes? Iba a decir que aún puedes correr. Tu auto solo necesita ruedas y las mías están bien. ¡Vamos! ¡No conseguirás tu listón a menos que cruces la línea de meta! ¿Ustedes harían eso por mí? Como dice el lema de las cotorras, las cotorras de una pluma están juntas para siempre. Y tú estarás ahí para mí. Y yo estaré ahí para ti. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Pero es una carrera anual. No tendrás oportunidad de ganar ese listón durante todo un año. El lema de la cotornidad es, las cotornas de una pluma están juntas para siempre. ¡Sí, Moose! ¡Felicidades, Moose! Gracias, Pepi. ¿Sé cuánto significaba este listón para ti? Tal vez significaba demasiado. ¿Sí? Admito que tal vez estaba un poco obsesionada con ganar esos listones del mérito de las cotorras. Gracias a ti me di cuenta de que no se trata de listones, escudos o una tarjeta de 10% de descuento. Moose, tú me enseñaste el verdadero significado de ser una cotorra y no cambiaría eso por nada. Excepto por esa tarjeta de descuento o patatas fritas gratis. ¿Quién iba a imaginar que los de vainilla son deliciosos? Mm, mm, y están bajos en grasa. No le voy a decir a mm, nadie. Tú mantén la boca cerrada y yo también.